Hola, soy Pepe Ruiz, el padre Pepe. Estoy aquí en Hueco Tanks, Texas, con unos muy buenos amigos escalando las montañas de por acá. Hoy vamos a hablar acerca de una gran pregunta que a veces parece como si no tuviera respuesta, que parece como complicada y es la pregunta de ¿cómo nos habla Dios? Hay mucha gente que dice, bueno, pues eh, son señales, o, o, o como si fuera algo completamente imposible de, de discernir, y a veces termina siendo nada más viendo coincidencias, y que necesariamente, pues no es necesariamente eh, lo que dice la Iglesia de cómo habla Dios, eh, hoy me gustaría comentar un poquito acerca de lo que dice San Ignacio de Loyola porque la iglesia ha tenido muchos años de reflexión en este tema y es un tema que a veces es difícil hablarlo en no un eh, pero es bien importante o San Ignacio comienza hablando de esto diciendo que primero tenemos que reconocer que Dios nos habla de manera distinta dependiendo de en qué etapa de nuestra vida estemos entonces una persona que va de bien en mejor en la vida espiritual, eh, va a experimentar a Dios y en los movimientos contrarios a Dios de manera diferente que una persona que va como de mal en peor en la vida espiritual. ¿Cómo sabe una persona que va de mal en peor cuando Dios se está moviendo? Bueno, primero se va a sentir como un morder de la conciencia. Entonces, que si una persona por ejemplo está en una situación de contar mentiras, de vez en cuando le van a dar unos momentos de lucidez donde se da cuenta, wow, esta forma de vivir en engaño está dañando a otras personas. O a la larga va a tener consecuencias negativas. Eh, y entonces es el exponer las consecuencias, es el exponer eh, lo que estoy haciendo a las personas que daño. Y en ese, esa es la forma en la que Dios se mueve una persona como que va de mal en peor. El enemigo, o se en le llama el enemigo de la naturaleza humana. Eh, o la fuerza contraria a Dios, pues generalmente dice ese Ignacio, se mueve en esta persona proponiéndole más y mayores placeres o beneficios aparentes. Segundo, tenemos que hablar de cómo se mueve Dios y su movimiento contrario. Cuando alguien va, le viene el mejor. Y la realidad es que si tú estás escuchando este video y has tardado todo este tiempo eh, y lo estabas buscando, pues seguramente es porque estás ya moviéndote de bien en mejor. Dios se mueve cuando alguien va de bien en mejor eh, de manera muy cómoda, se siente bien. O esa en diría que una persona que ya va de bien en mejor, pues Dios se va a mover en esta persona con las siguientes características. Paz interior, gozo espiritual elevación de la mente a Dios, inclusive a veces lágrimas, eh, que se llama lágrimas de consolación. Eso es, por ejemplo, cuando alguien eh, experimenta compasión por alguien más, cuando alguien experimenta un sentimiento de sobrecogimiento, o sea que es algo que tiene un valor tan grande en mi vida, es algo que es eh, tan, tan enorme, tan simbólico, eh, que me sobrepasa. Y eso a veces se representa eh, en lágrimas. Son lágrimas de consolación, son lágrimas buenas. Y finalmente, lágrimas de consolación pueden ser a veces el, el, el dolor de mis pecados, ¿no? El, el decir, es que. Eh, eh, o el dolor de los pecados de alguien más. Otra marca de las que habla San Ignacio es la elevación de la mente a Dios. Y podemos usar varias listas. Esta, pues, es solamente una. Hay, por ejemplo, las marcas de, de cómo se mueve el Espíritu Santo en la Biblia. Ignacio dice que todo esto que estamos discutiendo se puede resumir en tres puntos que son verdaderamente teológicas pues, eh, y es eh, el amor, la fe y la esperanza. O sea que Dios nos está moviendo constantemente hacia, por medio de todo lo que nos mueve, a mayor fe, amor y esperanza podríamos decir que el amor es todo lo que nos mueve a darnos a los demás, inclusive el esfuerzo que toma el darnos para los demás. Cada vez que nos permitimos recibir amor y que, y que nos damos el esfuerzo de amar a alguien, pues eso, eso es una forma en la que Dios nos está moviendo. La fe, cada vez que nos movemos hacia, hacia la fe, cuando nos da, por ejemplo, eh, estar en un momento de, de oración. Cuando decíamos, por ejemplo, se me eleva la mente a Dios, pues es una experiencia de fe y la esperanza. Que la esperanza no quiere decir, la esperanza cristiana no quiere decir que las cosas van a estar bien exteriormente, sino que quiere decir que Dios ha estado conmigo, Dios está conmigo y Dios va a estar conmigo y por eso las cosas van a estar bien, el tema de la esperanza cristiana es que inclusive aunque muera voy a estar con Dios y eso eh, pues me da una una, una, uh, un sentimiento de que al final pues, voy a estar bien, voy a estar con Dios, cuando vamos de mal en peor, entonces eh, pues son los contrarios, o San Ignacio dice en vez de paz interior hay una agitación que es una por ejemplo diferentes formas de ansiedad que, que no nos permiten ver dónde está Dios en una situación pues es lo contrario a la paz interior en vez del gozo espiritual pues puede haber una tristeza también eh, de tipo espiritual humana eh, que, que no nos permite ver ¿Dónde está Dios que nos permite ver el amor, que nos permite disfrutar de la presencia de la fe, de la presencia de Dios en nuestra vida? Sin amor, sin fe y sin esperanza, eh, que no nos sentimos eh, dispuestos a darnos a los demás en vez de, de sentir ese impulso, del esfuerzo, del amor, de darnos a otros, que me da gusto poder sacrificar eh, mi tiempo porque me permite estar con alguien más, porque me permite compartir. Cuando estamos en este otro movimiento, que también eso le llama desolación, eh, pues en vez de ver todo esto como algo apetecible, lo veo como algo que rechazo. ¿no? Entonces, en vez de buscar, amar y ser amado, es como me preocupo a lo mejor demasiado sobre mis necesidades, estoy muy autoenfocado, lo que no me han dado, lo que no he recibido, eh, las veces eh, que yo he dado eh, versus las veces que me han dado y nunca eh, estar en las cuentas. En vez, en vez del amor, pues entonces son como egoísmo, un autocentrismo. En vez de la fe, pues eh, eh, es lo contrario, ¿no? Eh, un movimiento contrario a la fe es, por ejemplo, que voy a, a lugares donde normalmente encuentro a Dios y no lo encuentro. Eh, entonces no es eh, de moverme siempre a donde esté más cómodo, no, no, no, es moverme siempre hacia donde está no, Dios. Y estas son cosas eh, de, la, de, de la fe, fe, ¿Okay? amor y esperanza. Y a fin de cuentas, esto se vuelve como un GPS, porque el GPS tiene eh, el punto final, y el punto en el que estás, y luego tiene muchas avenidas por las que uno puede pasar. Y el GPS lo único que tiene que hacer es decidir de todas las opciones que tiene cuál es la que más lo acerca de mejor manera hacia el punto al que va. Y aunque tome la vuelta equivocada no hay problema, puedo regir en virtud hacia donde voy y si yo sé que voy hacia Dios voy hacia mayor fe, amor y esperanza. Bueno por último me gustaría hablar de qué hacer cuando estás en consolación y qué hacer cuando estás en desolación. Cuando estás en consolación San Ignacio dice primero Recuérdalo, apúntalo, haz una notita en tu Facebook, eh, haz una notita en, tu, en, tus, en tus notas privadas. Yo te recomiendo que no todo lo publiques, pero que tengas una notita privada para ti de dónde estás encontrando a Dios, dónde estás encontrando a Fe, y Trans en cada día, eh, para recordarlo después y leerlo cuando te falten esa inspiración. La vida es de tal forma que pasamos de consolación a desolación y entonces hay que llenarnos las baterías cuando las tenemos. Y reconocer cuando estamos en la consolación que no es de nosotros sino que es un regalo de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos en desolación? Primero recordar las veces en las que hemos estado en consolación porque siempre hay un engaño cuando estamos en medio de la desolación de que puede ser así para siempre y qué tal si nunca salgo de esto y esto tampoco es la realidad. No tomar decisiones grandes Tal vez en un momento de desolación, que no estás encontrando a Dios, dices, pues este es el momento de acabar con mi novia. Este es el momento de dejarte actuar. Este es el momento de dejar mi trabajo. Bueno, no, no, no. es el momento de revisar tu vida. Y Saines eso dice, no hacer grandes cambios, sin embargo, sí incrementar las cosas que te pueden ayudar a luchar en contra de la desolación. O sea, que... Si, si tienes alguna forma de meditar que después en otros videos vamos a hablar de diferentes estilos de oración eh, pues hacerlo un poquito más si sabes que encuentras a Dios en, en ciertas relaciones pues buscar a esas relaciones un poquito más y hacer cambios solamente en relación a lo que te puede ayudar a mayor consolación y finalmente se dice recordar cuando estamos en, en desolación eh, que esto no siempre es malo Primero, aunque estemos en desolación, Dios sigue ahí, es nada más que no lo sentimos. Entonces, eh, aunque es la forma en la que Dios nos mueve, eh, no es Dios mismo, sino que son regalos que Dios nos da para dejarnos saber que nos estamos acercando a Él. Pero no siempre Dios nos va a estar cargando de regalos, y es como un niño que se da cuenta que ama a sus papás, inclusive cuando no le dan regalos de Navidad todos los días. Otra cosa que puede ser un tiempo de madurez, por esto. Y finalmente es un tiempo de crecer en humildad, de darme cuenta que yo no soy la fuente de la consolación. O sea, que la consolación es un don de Dios y que yo no lo puedo controlar, que viene y que a veces se va. Eh, pero eh, pues si seguimos eh, poniendo atención a esto, eh, poniendo nuestra mirada en Cristo, eh, pues es, es muy fácil eh, saber en dónde estamos. Y es importante ser honestos y curiosos acerca de en qué, no, en qué punto nos encontramos en desolación o en consolación para poder entonces actuar eh, de acuerdo a eso y finalmente esto puede ser algo diario si al final de cada día tú te sientas a preguntarte qué me conmovió hoy, qué me llenó de amor, dónde di y recibí amor y dónde encontré a Dios Puestas estas tres preguntas diariamente nos pueden ayudar a darnos cuenta cómo ha estado Dios consolándonos en el día a día. Trabajando el sol. Así que terminamos. Eh, cualquier duda lo pueden poner en los comentarios. Eh, yo voy a tratar de, de, de seguir sus comentarios y expandir en cualquier tema que haya necesidad. Eh, es un gusto compartir con ustedes y seguimos en contacto. Nos vemos.